Y continuando con los temas, Magali Febles dice, ¿por qué Debbie Alfalo no pasó a las finalistas en el Miss Universo? La candidata de India, Harnas Kaur Sambu, se coronó la noche de este domingo como la Miss Universo 2021, luego de una reñida competencia contra representantes de 80 países Harnas Kaur fue una de las favoritas del público luego de la gala preliminar por el excelente desempeño que mostró frente a sus contrincantes. Otro punto a su favor fue la respuesta que dio en la ronda de preguntas finales. La ganadora de la noche, oriunda de la ciudad de India de Chandigarh, tiene 21 años y a su corta edad es toda una celebridad en su país. Sin embargo, algo que también dio de qué hablar fue el hecho de que la representante dominicana quedó fuera de las primeras seleccionadas del top 16. Y antes de esto, pues Magali Febles, directora del Miss República Dominicana Universo, explicó que la representante dominicana de Viala, a, a, a, a Flalo, oye es el apellido, no fue seleccionada como parte de la finalista del certamen. Y oye por qué, según ella, fue porque el maquillaje y el peinado que ella tenía no era el adecuado, dijo ella. Realmente, a mí no me, yo soy una de las mujeres que son muy eh, erradas con eso, en el sentido de que yo siento que el Miss Universo es un negocio. Por tal razón, yo me doy cuenta en el ámbito de las preguntas. Cuando las candidatas le hacen preguntas, muchas de ellas se ve bien elegante, pero las responden con incoherencia. Entonces muchas veces a que le hacen preguntas mayormente de la situación económica de su país De los niños pobres, de la mujer empoderada Responden lo mismo Y mayormente ganan siempre la que tiene más apoyo del público O la que tienen tiempo Entonces eso del cuento del peinado y del maquillaje no va conmigo Porque hay muchos que tienen el mismo peinado y el mismo maquillaje Entonces sabemos que en los mismos universos se destacan Probablemente el físico y el porte de la mujer Pero valía en esa, en esa eh, ronda, valía la pregunta entonces, para mí, una de las más preparadas en responder este tipo de preguntas fue la representante de aquí, República Dominicana, pero también destacar que también fue una de las favoritas por la ganadora de India y también la de Vietnam, que fueron mujeres que, o sea, además de su porte y de su belleza, tienen inteligencia y la supieron administrar a la hora de la ronda de preguntas. Esta, esta señora, como que siempre ha tenido problemas, ¿verdad? Con ella. Sí. Como la feble, ¿no es? María Feble, ¿qué llama? Magali Feble. Magali. Siempre como que tiene su, ¿eh? como su problemita en cuanto a esto. Bueno, yo, yo pienso también que estaba preparada, muy preparada esa joven. claro en, en cuanto a las preguntas, sí. como dice aquí la dama. Pero Magali Feble, no hay más gente que haga eso aquí. Eso es por puesto, ¿cómo? cómo sí, vamos allá, yo creo, ¿eh? que es, ¿qué tiempo tiene ella allá, allá en esa oposición? Amable, ¿cómo, cómo se, ya... eso es, lo pone un gobierno o qué? Que a la, un pues gremio. La tienen que y sí, la sí, atención a lo la del la gremio de, de esta muchacha. Ya tiene que cambiar Cambiarla, cambiarla sí, ya. Sí, porque ya ya no. como eh, eh. nuevas revelaciones. Siempre nueva hay revelaciones. Mucho, dime si directa cuando sí. ella sí. hace algo. Sí. Entonces, ya vemos que el problema es ella. Entonces, por favor, ese gremio pongan a otra persona. Eso así.